Hola, ¿qué tal amigos de bogotalacarta.com? Yo soy Daniel y estoy aquí con nada más y nada menos que Frank Lacuma de Aerofon Crew, apenas en la casa. ¿Qué tal Frank? Bien, bien, con un poquito de frío, pero, pero bien, gracias por la invitación. No, por favor, a ustedes por venir aquí. Eh, precisamente hace, hace poco lanzaron el videoclip Esperaré por ti, Frank, el nuevo trabajo de Aerofone, de, de un nuevo trabajo que se viene por ahí. Eh, ¿Cómo han sentido el video? ¿Cómo lo ha acogido la gente? Bueno, pues han sido eh, unos mensajes muy positivos, eh, la canción ha recibido eh, también unos buenos números en visitas, entonces eso nos tiene pues, un, eh, muy felices, eh, con mucha gratitud al momento de que la gente está esperando también las cosas nuevas de la banda, la canción es un abrebocas del nuevo álbum que se viene, entonces esto nos motiva, nos da pie a que, a que terminemos el disco que se viene. Frank, después de soñando con un montón de visitas en YouTube, después de mi familia con más de 4 millones de visitas, de tocar por todo el mundo, eh, después de estos 10 años ¿A qué está sonando ahorita Aerofón? ¿Es, ¿Es lo mismo? suenan igual? Sí, lo, lo importante de esto es que la canción la por ejemplo Esperaré por ti, las nuevas canciones que vienen del álbum, son temas que finalmente tienen la esencia de Aerofón, son temas que tienen eh, este recorrido de 10 años de la agrupación, pero tiene sonidos muy frescos, Sí, somos una de las agrupaciones que sigue vigente a, a pesar de, bueno a pesar no, eh, pues tenemos un recorrido de 10 años y es algo muy positivo también, pero seguimos siendo una de las agrupaciones jóvenes, una de las agrupaciones activas eh, pues en Colombia, entonces eso es muy importante. Eh, sin duda alguna eh... Un motivo más, una fuerza más para todos los jóvenes por, por verlos siempre en las calles, por verlos en las paredes, por eh, tener la tienda, tener sus cosas por ahí. Entonces, eh, ¿cómo sigue siendo esa relación con, con los jóvenes? ¿Qué tal sienten ustedes a Bogotá que los quiere tanto? Bueno, pues Bogotá es la casa de Aerofón. Bogotá sin duda nunca falla. Es el concierto que mencionamos, concierto donde está la gente ahí como pendientes de, de, la, de la cosa y la energía. Es, es increíble, entonces eh, mucho respeto siempre para Bogotá porque le dio nacimiento a la banda y nos ha visto crecer, entonces nada, desde aquí sale todo para todo el mundo. Por ahí me enteré, Frank, que, que en su nuevo trabajo ya tienen algún algún FT por ahí ya, ya listo, alguna sorpresa que le pueda dar a la gente acá de Bogotá, la Carta.com de lo que se viene para que lo esperen el nuevo trabajo de Aerophone Crew. Sí, eh, tenemos eh, un par de featuring, entonces, eh, pues estamos, esa es la parte que nos falta terminar del álbum. Ya confirmamos y ya terminamos la grabación con los Rapman Club, entonces, es una agrupación, sí, y del Karim. Entonces, eh, es una agrupación fresca también, es una agrupación nueva que, que pues tiene mucho talento, y, y vienen otros featuring también por ahí sorpresas que, que, que está chévere la cosa. Entonces ya sol, ya lo saben amigos de bogotalacarta.com, El es Frank Takuma de Aerofone Crew, lanzando por estos días hace poquito Esperaré por ti, está en todas las plataformas digitales, entonces por favor Frank una invitación a la gente de bogotalacarta.com para que sigan a la banda. Bueno pues a todos los que están ahí conectados, bogotalacarta.com, Aerofone Crew, Aerofone Oficial pueden encontrar toda nuestra música en plataformas digitales, pueden encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales, así que solo busquen Aerofone Oficial, Aerophone Crew, ahí pueden encontrar también lo que se viene, los nuevos proyectos, el nuevo álbum que vamos a lanzar, los nuevos conciertos que vienen. Ya los saben, chao.